Buenos días, amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. ¿Cómo dicen que andan ustedes? Hoy es viernes, es 6 de, 6 de mayo, si yo no me equivoco. Y tenemos la, la alegría de recibir en la tercera temporada y la entrega número 35 al señor Lucas Sens en Filosofía en Construcción. Buen día, Lucas, ¿cómo andas? Buenos días, Marcelo, y buenos días a toda la gente de Urlingan y de otros lugares que siguen este humilde programa donde, bueno, básicamente filosofamos, pensamos, traemos algunos autores, traemos temas, a veces viejos, a veces nuevos, pero siempre intentando traer una mirada actual y ¿no? llevando un poco la filosofía a las casas de cada uno, ¿no? O a la casa es medio antiguo decir, al celular, sino a de donde cada uno sea. Donde ah. lo miren, donde lo miren porque pueden estar en cualquier, pueden estar tirados en la cama, pueden estar yendo al laburo, pueden estar en el Bondi, pueden estar de vacaciones, pueden estar en la playa, pero con la mezcla de la tecnología. Qué lindo la playa, la playa, las montañas un río, mm. en algún lugar. Como un día estábamos transmitiendo, ¿qué era? Eh, boxeo amateur, y uno de los, de los boxeadores, el padre, se empieza a comunicar conmigo, y estaba en la provincia de Santa Cruz. Sí. Desde un lago, el tipo. Y me, empecé a googlear y me fijé que el tipo era real de donde estaba. Entonces te he contado y decías, mm. qué envidia, qué envidia. Mm. Pero bueno, eh, decime una cosa, Lucas, como siempre te pregunto, ¿Por qué calle vamos a transitar? El otro día hablamos del falsacionismo, ¿no es sí, cierto? Sí, exactamente. Este, muy, muy interesante. Y hoy eh, yo como alumno le pregunto, señor mm. profesor licenciado, <risa> dígame, licenciado. <risa> dígame licenciado, ¿por dónde vamos a andar? Y hoy vamos a aprovechar, eh, ayer fue un día, podemos decir, especial, vamos a decirlo así, para, para la filosofía, porque bueno, se, se celebraron dos efemérides, ¿no? De, de, de dos nacimientos, de dos filósofos muy importantes, ¿no? Entonces vamos a ir con uno de esos que igual medio que lo conocemos todos, pero me parece interesante traerlo, sobre todo porque el otro día fue primero de mayo también, ¿no? Y un entonces, día. ¿y cómo, cómo engancha eso? Bueno, ya vas a dilucidar quién ah, es. Sí. Estamos generando misterio, pero claro. lo vamos a, a dilucidar exactamente. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Marcelo. Decime. Que quiero que me contestes con toda ¿Con? tu sabiduría. ¡Uh! ¿no? ¡Pobre! ¡Con eh, nada! A ver, vamos no, a ver qué no, hacemos. No, no, sí, es una, es una pregunta fácil, pero sí. es para, para pensar porque siempre el primero de mayo me... Eh, que bueno, está esto con domingo, ¿no? pero siempre me, me despierto con la misma pregunta. ¿no? Eh, para vos, decime para vos. ¿eh? Sí. ¿El trabajo dignifica? El trabajo dignifica. Es una frase muy usada. Es un, es un problema, ¿no? Es un problema. En principio, en la sociedad que nosotros vivimos, tengo que decir que claramente el trabajo dignifica. Pero... Eh, es, está basado en que, como vivís en una sociedad de consumo y capitalista, entonces el trabajo aparece más que como una necesidad humana, como una necesidad para hacerse de las cosas, porque tenés que trabajar y tenés que ganar plata y con esa plata pagar. Entonces, eh, si de repente fuera una isla eh, solitaria o viviera en otro, en otro lugar, creo que aparecería el trabajo, pero... En otra perspectiva de trabajo, ¿no? Como en esos lugares que viven en comunidades y demás, donde el consumo no está y de repente todos trabajan para todos, entonces cambia ahí la perspectiva del trabajo. Pero hay que ver porque después de decís, sí, el trabajo te dignifica. Y vos de qué laburás, Y yo estoy trabajando en un supermercado y un día me hacen trabajar de tarde y otro día me hacen trabajar de noche. Me pagan 40 mil pesos por mes. Me están explotando. ¿Ese trabajo dignifica? Bueno, exactamente. Eh, ¿Anduve, yo, pues, anduve yo, bien, yo, profe? Yo sabía que me ibas a responder. Eh, ¿Sabes qué? De forma realista, porque para mí, eso que dijiste vos es ser realista, es decir, tener los pies bien apoyados en, en el suelo. Eh, a ver, ¿cómo se conecta esto con la el, con el efeméride que le decía? Bueno, porque ayer, ayer se cumplieron. Eh, déjame a ver si no mal la cuenta o no voy a hacer la cuenta, mejor voy a decir que en el año 1818, 1818. en Alemania nacía Marx, ¿no? Espera es que utilizo la calculadora, lo hago fácil, 2022 sí. menos 1818, sí. 204 años. 204 años exactamente del nacimiento de uno de los filósofos que por un lado eh, suena en todas partes, ¿no? Es, como, es un muerto que no para de nacer, diría la, la canción de, de la Versuit, ¿no? Eh, y por el otro lado, digo, así como la otra vez te decía que Nietzsche es de, de los peores interpretados, bueno, Marx creo que es el peor interpretado de, de, de toda la historia. Así parece que hoy en día cualquiera que tenga una idea mínimamente progresista o de izquierda, ya te, te ponen, ¿viste? Te dicen, es un marxista, es un marxista que y te demonizan además. Te voy a contar, una, te voy a contar una, anedota, una anécdota. Cuando estaba Juan Pablo I, polaco, hombre al cual nadie puede acusar de ser un, de, de, de haber sido un izquierdista, mm. él un día dijo una frase que fue titular de los diarios y dijo, el marxismo tiene semillas de verdad. Y lo dijo él. Entonces vos decís, ¿cómo? Lo dijo Juan Pablo este primero, el polaco, que él colaboró en, en derrocar este, en Polonia, bueno, estaba caído el, el, el, el marxismo, el comunismo como estaba previsto dentro del Soviet, ¿no? Pero lo dijo él. Después uno como resumen piensa en la plusvalía, pero en la plusvalía no hay economista político que no te lo reconozca. Para el que no sabe qué es la plusvalía, es decir, yo agarro, estoy en una fábrica, fabrico un auto. El auto vale 40 mil dólares. Pero yo al obrero no le pago 40 mil dólares, le pago, qué sé yo, vamos a poner si son generosos, 3 mil. La plusvalía es la diferencia entre la ganancia de lo que se vende y lo que se pagó, es decir, por ello. ¿no? Exactamente. Y eso lo reconoce todo el mundo y es... Una novedad, que, una de las novedades que trajo Marx que influyen en, en la política económica de la forma de pensar que vos quieras. Totalmente, ¿no? Es más, eso que vos dijiste de plusvalía, yo voy a hacer más, más directo y voy a decir: es un robo. ¿no? Es básicamente el robo que hace el, el capitalista o el, el, el jefe, el empleador, al empleado. ¿Y por qué robo? Bueno, porque justamente se apropia de una parte del trabajo del trabajador que no, no se le reconoce. Eh, obviamente, si yo digo esto, me van a decir marxista, ¿no? Me van a, me van a acusar de, de, de izquierdista. Pero justamente, ¿no? Es, el es, sucio trapo es, rojo. El, el sucio trapo rojo. Siempre, siempre ha sido visto como, como un enemigo. Eres un rojo. <ríe> y siempre fue per, perseguido. Sí. Eh, y, y sigue siendo perseguido cuando eh, hoy en día ves toda esta... Eh, revival de, de derecha y de libertarios liberales y conservadores que en realidad es, son todo lo mismo ¿no? y donde el enemigo pasa a ser el marxismo o eso que eh, hoy se, se habla mucho del marxismo cultural ¿no? eh, para supuestamente designar no todo lo que tiene que ver con las, las ideas de, de género eh, el, el feminismo esa cuestión cae en una bolsa que le han puesto marxismo cultural que básicamente representa los intentos demoníacos del marxismo de eh, dar vuelta a las cosas no de alterar claro. el, el orden de, de lo natural y, y de lo social pero bueno eh, en esa realidad estamos no, en esa realidad estamos y en esa realidad me parece que es importante justamente bueno volver siempre a traer la figura de marx porque eh, vos lo dijiste no y, y por muchos otros motivos, eh, sigue estando presente, sigue siendo actual, ¿no? eh, fundamental eso, y sigue siendo eh, alguien que nos obliga a pensar, ¿no? nos obliga a pensar eh, el, el, como vos decís, justo al hueso, ¿no? a, a los fundamentos de todo. Yo arranqué con la pregunta sobre el, si el trabajo dignificaba, porque bueno, justamente es, es una de, de, de las preguntas básicas que, que se plantea el marxismo el socialismo, el comunismo, el anarquismo, bueno, y todos los, los pensamientos de izquierda, ¿no? eh, que es acerca justamente de, del rol del trabajo en la sociedad. Claro. Y eh, tenés un 10 por la respuesta, porque a Gracias. mí me encantó, justamente. Gracias. Gracias. Eh, porque el trabajo dignifica, yo diría, el trabajo dignifica si es un trabajo digno. claro Y si el, y si el trabajo es digno, bueno, justamente... Es porque no es un trabajo que se apropie del otro, que lo, nos aliene, que nos, eh, nos someta, ¿no? nos someta al imperio de las cosas, ¿no? y vivamos para producir eh, o para reproducir un sistema que nos oprime. ¿no? Aparte pensaba en el trabajo infantil, por ejemplo. Entonces vos decís, es decir, porque la frase, la pregunta que él hace, eh, infiere que hay mucha gente que lo dice afirmativamente. El trabajo dignifica. Entonces yo voy a decir, pará, es decir, está el trabajo infantil, ¿qué le vas a decir a un chico? ¡Uh, mira qué suerte que tenés! Te hacen trabajar, como en esas películas que te muestran gente en la India o en Yakarta o en Vietnam o en donde uh -huh. sea, que están haciendo pozos en la tierra para sacar este, eh, distintos tipos de, de metales o minerales, son todos niños los que trabajan. O alguien que está siendo esclavizado hoy en día, de repente, en un taller este textil o lo que fuera eso, no, es decir depende todo es depende a ver qué estás haciendo cómo este, cómo están tus condiciones laborales y entonces podemos hablar no de que el trabajo dignifica lo primero es que tengas una vida digna exactamente eso. no exactamente por eso el, el trabajo digno dignifica por ahí es, es necesario claro. repensar a, a qué llamamos trabajo digno no eh, yo me acuerdo que hace un año, ¿no? más o menos, supongo que para, para mayo, eh, para la nota de, de, de la obra de Urlingan, que bueno, de paso recomiendo, si uno quiere ver las notas yendo para atrás y recuperar notas viejas, se va a dar cuenta que de viejas no tiene nada, porque no. los, los temas y los problemas est están presentes ahí, e incluso lo hemos tocado en, en otros programas, pero yo hacía la, la pregunta de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Como, eh, nada, es, es, ese círculo donde estamos metidos, donde muchas veces eh, sentimos que la vida es el ratito que libre que tenemos entre trabajo y trabajo, ¿no? Inclusive el Pepe Mujica ha hablado sobre eso muchas Mujica, veces, diciendo, a ver, estás, estás cambiando, estás trabajando más como un burro este, para, para comprarte qué? Para comprarte algo intrascendente. Este, entonces estás invirtiendo tiempo de tu vida para poder consumir? Eh, ahí se hacen. Está bueno hacerse la pregunta porque la verdad que, como la humanidad está derrapando por todos lados, entonces no la podés dejar quietita a la humanidad diciendo, no, te voy a, no, no le perdones nada la, la existencia a esta organización que no funciona. Te escucho. Claro, exactamente. Eh, me parece que es, es importante o es necesario volver a, a repensar esas cuestiones y, obviamente, volver a repensar el rol que tiene el trabajo en nuestra sociedad. Hay algo que para mí es, es muy claro y, y, y el propio Marx lo, lo plantea. ¿no? no sé si sabías, pero hay como, en general, digamos, en, para los estudiosos hay, digamos, dos Marx. ¿no? Está el Marx, el primer Marx. <ríe> Qué mala noticia para los de derecha. Vos le decís, en realidad hay dos Marx. Y el y tipo, sí, no. ya uno me trajo problemas. Hay dos Marx, de hecho... Ahora es, viene este es, desgraciado y me dice que hay dos. Es, eso ha sido complicado no solo para no solo para la derecha, sino para y la izquierda bueno. que se parece mucho a la derecha, ¿no? O la, la izquierda claro. a, o autoritaria. O, ¿no? o, la, o, o los militantes, como digo yo, que tienen que vos lo ves caminando, y decís, qué raro aquel, tiene un balde en la cabeza. <risa> claro, por eso digo, Marx ha sido complicado para, claro. para, para todos. ¿no? no te interrumpo más si te escucho claro. así, porque si no me pierdo la clase. Bueno, no. Eh, hay dos Marx. Uno, digamos, es, es, si se quiere, el Marx más clásico, que es el, el Marx del, del capital, ¿no? el, el, el Marx eco, economista, el Marx que estudia la, la historia de la, de la economía y de la sociedad, y, bueno, plantea todos estos temas acerca de, del trabajo, del desarrollo del capitalismo, de la plusvalía, etcétera. Claro. Y el primer Marx, que, a ver, no es, no es opuesto a eso, ¿no? digamos, tiene también en germen las mismas ideas, pero es un Marx más joven y, si se quiere, más filosófico. De hecho, es el Marx de, los, de, de una obra que se llama bueno, Los Manuscritos Económicos Filosóficos. Donde, a diferencia del segundo Marx, que quizás eh, adopta una postura más científica propia de la época, eh, más, más cercana al positivismo y habla, o hace mucho hincapié en la cuestión de las leyes de la historia y donde supone que, la historia avanza hacia el, el, el comunismo como un estado final de, de su desarrollo. Perdón, el micrófono no te, no, quería, bien, no te quería pegar. Eh, el primer Marx, en cambio, es un Marx, si se quiere, eh, donde incluso la, la cuestión política está más presente y la, sobre todo un concepto que es fundamental, que es después lo, lo retoma eh, Gramsci, ¿no? que es el concepto de praxis. La praxis como que, como la acción que no solo transforma el mundo, ¿no? sino como la acción que al transformar el mundo nos transforma a nosotros mismos y a su vez, ¿no? a la vez que nos transforma a nosotros mismos, transforma el mundo. ¿Qué pasa? No? Ese primer Marx es el, el Marx que hace, digamos, con mayor hincapié justamente en la cuestión del, del trabajo. Eh, como categoría antropológica no el ser, podemos decir el ser humano es el, el ser que trabaja y qué es trabajar bueno trabajar no tiene que ver eh, con una a ver con tener un empleo en eh, sé yo, no sé, ser em, ser empleado de un, un jefe o ser monotributista etc. ¿no? Eh, para otra para discusión sino que el trabajo tiene que ver con una cuestión fundamental del ser humano. El ser humano necesita vivir, necesita reproducir sus medios de vida, eh, necesita eh, estar en contacto con la naturaleza y con otros seres humanos y entonces lo hace mediante el trabajo, que es justamente la acción transformadora del ser humano en su entorno. ¿no? Todo ser humano trabaja desde los o sea, si quieres, desde los primeros homínidos que recolectaban frutos o cazaban o recorrían las, las estepas y las praderas para, para sobrevivir, hasta el, el último eh, trabajador encerrado no sé, en, un, en un cubículo, en una oficina, 24 horas conectados a las computadoras o con el celular, todos igualmente trabajan, es decir, todos desde su contexto, desde sus condiciones, reproduce los medios de vida que necesita para vivir. En ese sentido, me parece importante porque ¿qué, cuál es nuestro error, si se quiere, ¿no? O, ¿Cuál? O uno de tantos errores que tenemos, Uno de tantos. ¿no? Pero bueno, ¿cuál, ¿cuál es nuestro problema filosófico? Bueno, que normalmente o comúnmente asociamos o limitamos el trabajo justamente a la manera en que tenemos de, de trabajar, es decir definimos trabajo y pensamos en el trabajo como vos dijiste, dentro de una sociedad capitalista en el siglo XXI con las características que tiene y de esa manera nos olvidamos que podemos pensar el trabajo de otra forma eso no es casual digo eso no es en vano tiene que ver también con eh, una, una lógica, una verdad un, un sistema de ideas que, que se impone ¿no? si te dicen el trabajo es esto vos tenés que trabajar y qué pasa qué pasa con los trabajos que quedan por fuera del concepto hegemónico de trabajo bueno dejan de considerarse claro. pero eso y justamente hay, hay, hay, hay, hay ejemplos de eso mucho está muy bueno lo que estás diciendo bueno mm. gracias eh, se entiende no? sí sí después yo voy a por mi cuenta Atrevidamente voy a tirar algún ejemplo de eso que vos estás diciendo, porque me parece interesante. Si querés tirarlo ahora, estás. Ahora, te doy ayer, el pie, dale. Bueno, mira, ayer este, eh, estaba viendo un, un acto del Poder Ejecutivo donde eh, estaban inaugurando un registro de empresas recuperadas. Mira. Eh, sí. Interesante. Porque es un tipo de trabajo que siempre fue no reconocido. El mismo presidente, él reconoció sus limitaciones, y dijo que durante mucho tiempo siempre le, le costaba enganchar un poco qué era esto del que recupera el trabajo, eh, como que parecía o, o que estaba calificado como un trabajo fuera, fuera, de, fuera de la normalidad, y reconoció todo eso y, y aparte contó con quienes hablaba que representaban eso. Y que él entendía ahora que era, una, que era otra forma de trabajo formal que necesitaba, por eso se hacía un registro de las empresas recuperadas, cosa que es importante por ese, ese lado. Después está eh, com, empecé a comparar cómo el trabajo regula nuestras vidas, así como los autos diseñan las ciudades y los espacios. Porque hoy en día cualquiera te dice, en las ciudades, el principal espacio sobre el cual todos piensan es qué es que pasa con los coches. Y, y la y la vida de la gente queda en segundo plano. El trabajo es lo mismo, porque cuando ves una persona sin trabajo, luego pierde su casa, termina en la calle, es decir, este y termina con una desorganización absoluta de su vida y pierde todos los derechos y su dignidad. Y pierde eh, su eh. dignidad en lo en, es decir, en realidad no la pierde porque eh, sí, tiene sí, sí. una dignidad per se por ser persona. Es decir, ante la mirada de los demás ante la mirada de la sociedad es eh, mirado como eh, alguien que, que está absorbiendo todo lo negativo de la sociedad. Todo por perder el trabajo en muchos casos, en muchos casos. En otros pueden haber cuestiones psicológicas, cuestiones de comportamiento, otras cosas, pero el trabajo es lo que más gente manda, no solamente en la calle. En América Central uno lo ve, las migraciones de gente que va que se va del país directamente a buscar el trabajo a otro lugar, ¿no? arriesgándose a, a, eh, con el problema de los documentos, luego eso no consigue trabajo, no tiene documentos y se convierte en lo peor que hay en el mundo que es ser apátrida. Es decir, no tiene documentación, no es reconocido por ningún Estado. Eso se me, se me ocurría este pensar, prima, fácil. Yo soy monotributista y considero que soy un ciudadano de segunda pago una obra social, en este caso OSECAC, pero yo no puedo tener los mismos beneficios que los que son empleados de OSECAC. No los puedo tener. Y es más, te dicen que tenés una atención aparte. Entonces, guarda la bala, guarda la tosca con eso. Simplemente esos ejemplos quería dar. Exactamente. Bueno, de hecho, yo la otra vez estaba leyendo eh, un, una un poco nota así. Eh, sobre bueno la recuperación de los del trabajo en, en el último año digamos post pandemia claro. ¿no? y hay algo que está muy me, me estaba muy marcado eh, que, que planteaba la nota eh, que decía que si bien había aumentado el trabajo no el, la, la mayor cantidad de crecimiento se estaba dando justamente en el en, en el monotributista ¿no? Claro que obviamente es un trabajo donde se gozan de menos derechos y de menos beneficios que el, el trabajo formal. Y parecía interesante le digo, la nota porque justamente también planteaba cómo la, el, el, el, las transformaciones y cómo hay también un, un ajuste encubierto ¿no? en el cual el, el, el Estado se, se corre ¿no? de, de, de su lugar de garante de derechos y de alguna manera está como tercerizando el trabajo, ¿no? Eh, se generan menos puestos de, de trabajo, tanto en el Estado como en las empresas privadas, porque tan, tampoco a, había crecido demasiado, y lo que sí creció mucho justamente es el, el monotributismo. Claro. Ayer, por ejemplo, vi una noticia de la, eh, de la primera empresa automotriz alemana este, que decía que iba a ser una inversión en la Argentina millonaria en dólares, pero sabéis cuántas personas, cuántos trabajos nuevos se creaban? Apenas 400. Hay un cambio evidente en, la, en, en, el, en el trabajo, este, ya hace rato, este, y porque antiguamente o sea, si alguien venía y hacía una inversión así, eran contabas miles de obreros y mm. tanto, pero el formato de la fábrica y los millones de obreros caminando, eso se terminó. Se fue. Eso, eso se terminó. Incluso algunos discuten por temas de la, esquez, de la escasez de trabajo, es decir, reducir las horas de, de trabajo, en el mejor de los casos la persona ganaría lo mismo, pero lo que se hacen es inventar horas para que, venga, para que se pueda conseguir otro puesto de trabajo, ¿entendés? En el mejor de los casos, en el mejor de en los el casos, mejor, sí. en Europa y demás. Sí, Acá yo, te lo van a decir... Sí, yo te digo, perdiste, perdiste. ¿cómo, ¿Cómo me lo imagino acá? Porque... ¿Cómo, ¿Cómo sería acá? Y por, por cómo venimos nosotros. Y yo creo que si te reducen la, las horas de trabajo, ponerle que te respeten el sueldo, pero como el sueldo está complicado también, vas a tener que conseguir más trabajo. O sea, vas a hacer, por ahí lo que hacías en un trabajo, lo vas a tener que hacer en dos, claro. ya que tenés más tiempo. Claro, claro. Es que, o sea... No digo que vaya a pasar necesariamente, pero... Hay un riesgo. Pero hay un riesgo, claro, y eso a, a mí me parece que es, es interesante eh, y es necesario, ¿no? Estar con los ojos también alerta a todo. ¿Cuántas cosas se, se venden como, como triunfos, como logros, como, eh, como avances? Y cuando vos lo ves eh, puesto en la práctica y, y en el contexto del sistema en el que vivimos, en realidad es como el... el te venden gato por liebre, ¿no? Está Entonces, bien. Hay, este, o sea, yo también estoy, total, estoy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, por supuesto, de hecho, me, me parecería, en, en lo propio me parece un avance, pero eh, hay que ver cómo funciona. Y ahí siempre hay, hay un riesgo. Te lo digo por, sí, no, por, por yo, experiencia. Yo, yo estaba pensando que el tema es, yo siempre le digo a él, que el problema no es el capitalismo, el problema es el intercambio. Porque que las cosas tengan un valor... No es inquietante. Es decir, el ser humano siempre ha salido desde la época de los fenicios. En adelante, vos que tenés, que... To... La, la cuestión es el intercambio. Bueno, es que, si, si, es... si yo me voy a quedar con todo y él se va a quedar con una cajita de fósforo, lo estoy en broma. Es que, este, volviendo, te digo a lo anterior: es el, el trabajo este, o sea, está totalmente ligado al intercambio. Porque claro. uno, si uno fuera un ser humano solo en el, en el universo, eh, no estaría... No, no, no trabajás. No trabajás, agarrás y, y vivís con lo que hay y punto. Bueno, claro. en, en, en el momento en que son ya más, más de uno que, que está compartiendo un espacio que necesita eh, tomar recursos, administrarse y está en intercambio, digo, el trabajo es una actividad necesariamente colectiva y, y, y mirá a, a, a lo que vamos, ¿no? Sí. Y, te, y, y retomás. Mm. El trabajo es una actividad absolutamente colectiva, no se puede pensar el trabajo de forma individual. ¿Cuál es el, el, el engaño también ¿no? que tantas veces se, se nos plantea desde, desde un montón de sectores ideológicos? Que uno trabaja solo, individualmente, uno triunfa, fracasa en su trabajo y el claro. resto no importa. Y el trabajo es, es, es colectivo, es social, y, y es, es intercambio. Si, no, si algunos trabajan y le van bien, pero los otros trabajan y les va mal, entonces está fallando el trabajo el trabajo nunca es de uno solo, eh, es el trabajo es algo social. Bueno, eso, yendo, yendo a Marx, Marx claramente lo, lo, lo planteó, también lo planteaban eh, otros economistas liberales. Adam Smith también lo diría. De hecho, es interesante leer cosas de Adam Smith porque obviamente eh, tiene planteos que nos parecen mucho más lógicos que los que hablan en nombre de Adam Smith o hablan en nombre del liberalismo, que después plantean eh, plantean ciertas locuras, pero que cuando vos lees, él también muchas veces es consciente de los peligros que puede llevar, de la acumulación ilimitada ¿no? y todo ese tipo de cosas que parece que los lectores después se lo, se lo olvidaron. Pero bueno, eh, y, y te dejo, ¿no? El, el trabajo es algo colectivo. Justamente en una sociedad donde colectivamente está basada en la desigualdad en la apropiación ¿no? de, de los recursos de una minoría por sobre la mayoría, el trabajo siempre va a estar alienado, por más de que uno lo necesite, por más de que siempre sea más digno tener trabajo a no tenerlo, porque sin trabajo sos un paria social, ¿no? claro. la clave es pensar el trabajo de forma colectiva, porque el trabajo, el intercambio, la praxis, la transformación del mundo es algo colectiva. Lo individual acá, a ver, vale como caso particular, pero no vale como colectivo. Y lo que tenemos que modificar o tendremos que repensar es justamente todo lo colectivo, el trabajo en colectivo, el intercambio colectivo. ¿no? Ahí está, creo, la, la clave. Eh, eh, ah, me, me dio. Ay, profe, el profesor me dio la palabra. Te, te dejo la, veces. Nunca sucedió porque, como yo estaba guarangueando, cuando era chico no me iban a decir, oigan, hable. Ahora me dice, Cogan, hable usted, que está allá en el fondo, dígame de qué se ríe, así nos reímos todos, dice. Bueno, eh, estábamos hablando del, del intercambio y, entre otras cosas, yo decía, claro, está bien todo lo que le está anunciando. Uno tiene que generar eh, situaciones de diálogo donde lo que se efectivice sea la idea de la interrelación, eso es lo que sucede. Más allá de lo... Es decir, para ponerle una palabra real, porque, por ejemplo, nosotros en la obra de Hurlingham, entre todos generamos un, un, un producido, pero cada cual, él escribe en su casa, yo diseño acá, mm. pero el producto es, es un producto colectivo, que es la obra de Hurlingham. Ponele como ejemplo, o el diseñador gráfico, lo, los diseñadores gráficos hace como 30 años trabajamos en nuestra casa, ¿no? Pero trabajamos eh, para... Eh, en interrelación con otras personas entonces el diálogo para mí cuando vos estás hablando de temas laborales tiene que venir con ese espíritu con un espíritu de interrelación estamos todos relacionados es mentira la cuestión individual es eh, decir eh, sí, efectivamente estás en tu casa haciendo tal cosa que esto y lo otro pero estás interrelacionado con otros entendés él eh, va a la clase y está cuando está delante del aula y delante de los alumnos es un trabajo efectivamente colectivo, pero cuando va a su casa y está solo y prepara la materia para esos chicos, hay una sigue la interrelación. En ese Permite. momento, fácticamente, la hace solo, pero no se puede exacerbar ni hablar de, de, el, del individualismo, porque en realidad no existe eso. Eso es, eso no, no, sé, no existe el individuo, vamos, no, a, vamos a decirlo así como con claro, palabra fuerte, el individuo no existe, claro, somos, somos una interrelación. De, de hecho, todo el día estás interrelacionando, entonces vos tenés que ver qué es lo que pasa y cuando tú trabajas, qué sé yo, estás en una fábrica de autos, ¿no? Como hablábamos hoy en día, estás sí. laburando, obviamente que el trabajo neto se termina porque en tu casa no estás armando pedazos de un auto, ah, aunque en algunos países sí se hace, sí, pero sí, bueno. Sí. Este, ponele que acá no está soldando controlando un robot que hace tal y tal cosa entonces ahí hay un intercambio con la empresa en un diálogo de cómo son tus condiciones de trabajo cuánto es lo que vas a ganar y luego eso es producto de qué se discute más arriba en a nivel del el estado de la organización estatal que nos tiene que rep representar a todos nosotros y hay muchas cosas que están que se van a poner en discusión eh, yo estoy seguro que lo último que van a poner en discusión son las ideas del Pepe Mujica, o sea, de, de mejorar la calidad de vida, qué vas a hacer con tu tiempo libre, por ejemplo. Netamente lo que les va a interesar es la cuestión, como se dice en economía bien bruta, es decir, la maximización del beneficio. Eso es lo que iban a intentar conseguir. Él habló de enajenación, es decir, enajenación, él dijo apropiación, llegó enajenación. ¿Por qué utilizo la palabra enajenación? Porque es bien claro que es alguien particular que se queda con algo colectivo. ¿Entendés? Lo enajena, es decir, se lo queda para él. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque hay una serie de normas que legitiman y que lo hacen legal, aunque parezca, no parece mentira, ya lo sabemos. ¿sí? Entonces hay muchas cosas que se tienen de fondo. Yo creo que el, el, el tema para no decir siempre la palabra problema, porque si no le pones a lo que tiene que ser una solución, a lo que tiene que ser una felicidad de la búsqueda de la mejor vida, siempre le cargas problemas, yo no, eso no, no se puede, sí se puede resolver, sí se puede resolver, hay que ver cuál es el norte que vos te vas a poner, si el norte es calidad de vida, porque aparte por el cambio climático eh, tenés, que, tenés que ver eso, el tiempo libre, el desarrollo cultural, y luego el trabajo va a estar ahí y, y tiene que estar en consonancia de eso. Entonces va a haber en algunos sectores del trabajo, la gastronomía, por ejemplo, todos sabemos que ahí es, ¿no? Ahí está Barbarroja con su, con su parche, <risa> este, trabajando y agarrando a los pibes de punto y a las pibas de punto. Nada más que eso quería acotar, profesor. ¿Qué nota me pones Un 10. Porque mi padre luego me, me pregunta. Ah, un 10, un 10. ¿Te puso buena nota, profesor de filosofía? Un dice. Sí. Ah, bueno, entonces. Le voy a poder manguera mi viejo plata para salir el sábado. Pedile, eh, en, enajenale la... Enajenale la billetera. Bille, la billetera, <risa> claro. Eh, bien, bueno... Gracias, vos, profe. No, de nada, de no. nada, Marcelito. <risa> <risa> bueno, eh, bien, vos lo dijiste, ¿no? Ahí hablaste de la enajenación del trabajo, de la alienación. Perfecto. Eh, yo creo, me, me quiero quedar, ya para modo de cierre, con esto que, que surgió en, en la charla. Que me parece fundamental, el, el, el individuo no existe, y lo digo así como de forma un poco exagerada, ¿no? pero. Para la para próxima que se entienda, nota podés ponerle. El, ese indi título. el individuo no existe. El individuo no existe. Me, sí. Vos no existís? no existís. Vos no existís. Claro. El individuo no existe, listo, sí, mm. ese es, acá lo digo, es el título de la, de de la, la próxima, próxima nota. Mm. Ya adelantamos, mirá. Falta, estamos, falta un mes. ¿verdad? Estamos, claro, estamos spoileando. ¿Cómo es que le dicen hoy en día? Spoileando sí, la nota. spoileando la Conta. nota. El individuo no existe. Bueno, por, por eso, ¿no? Por eh, entender que, a ver, todo es una, una construcción, en, eh, una interrelación, una construcción con el otro. Pero además el, el individuo, a ver, representa, digamos, un, un aspecto de, de lo colectivo. Pero, un, un pe digamos, una pequeña porción de, de lo colectivo. Detrás, detrás del individuo justamente hay un, un colectivo, hay una cultura, una sociedad, una estructura que lo forma. Esto no lo estoy inventando yo, eh, los, es un, una serie de, de planteos que ya hacía la, la filosofía en los 60, en los 70, tanto los estructuralistas, cuando hablan de, estru de, de las estructuras de lenguaje, las estructuras sociales, como los postestructuralistas que bueno, criticaban, pero que seguían esta línea de pensar, bueno, el, el famoso yo, que el famoso individuo, en realidad siempre es un, una contaminación, una, una construcción donde se interrelaciona con, con los otros y con, y con otros aspectos. Mismo Nietzsche también lo, lo decía cuando hablaba de la voluntad de poder y decía que el individuo es solo un momento de esa disputa entre miles de, de voluntades de, de poder claro. que están ahí pululando. ¿Qué pasa? No? Bueno, pero el, el, la idea de individuo, eh, por más de que se ha cuestionado muchísimo desde la filosofía, también, eh, sin embargo, claramente sigue vigente y sigue siendo ordenadora de la sociedad en, en la que vivimos. Y sigue siendo también el, el instrumento de un montón de políticas y de tecnologías del yo que nos bueno, sirven creando el individuo como forma de control y forma de dominio. Entonces, repensar el, el trabajo, repensar el intercambio, es también repensar el individuo. Y repensar el individuo es eh, empezar a pensar que nosotros individuales que nos queremos ¿no? en, el, en el centro de la realidad y queremos que todo gire en torno a nosotros, bueno, no, no existe, ¿no? No ¿Vos? es así. No y es. me parece que está bueno como para, para, para pensar. ¿Cuántas de las cosas que queremos y decimos que me las gané yo, las hice yo, las logré yo, ¿No? O, me pasan a mí, en realidad simplemente son expresión de lo colectivo que está atrás nuestro. Pregúntenselo porque me parece que es una buena clave para empezar a vivir mejor y empezar a buscar una vida digna. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso, eso es así. Además, porque es, es, es como que pones las cosas en, su lugar, en tu lugar. Si vos estás viviendo con siete mil, casi ocho mil millones de personas, sos uno más o una más, y está bien que así sea, porque entonces le, la paradoja es que quizás uno observa el individuo de una característica, de una raza en un determinado lugar, y entonces analizás qué tan dignamente vive, y luego empezás a ver qué pasa con los que lo rodean, y entonces siempre es paradójico, tenés que, estudi tenés que estudiarlo, tenés que mirarlo, pero luego se hace tiene más valor cuando lo mirás en el conjunto. Es decir, no es solamente a esta persona, le está pasando a muchas otras. Y entonces también te interesa en el cara a cara si tengo de alguna forma, tengo que tener entrevistas o, o ir charlando en forma individual para conocer un poco más, ¿no? Para que no sea que uno viene y me dice tal cosa. Lo mismo pasa con el mundo de las ideas. Es decir, habiendo tantas personas, vos trabajas en, en, este, con la sociedad interrelacionándote y tenés que eh, ser generoso y generosa. Eh, yo por acá me despido, eh, los saludo, les agradezco eh, que estén siguiendo este segmento de filosofía en construcción para hacernos pensar eh, a todos, a todas, a todes. Y ahora lo dejo en manos de Lucas que él, él cierra y bueno. nos vamos con la musiquita a otro lado. Bueno, muchas gracias a todas, a todas, todes, todos, hoy mis Todos, todas y todes eh, por seguir acá, Filosofía en Construcción, para seguir pensando, para seguir reflexionando y seguir cuestionándonos ¿no? esas cositas de la vida que creemos que la tenemos atada y no sabemos nada. Así que ya saben el título de lo que va a ser la nota de la columna para, para el próximo mes. El individuo no existe, ténganlo en cuenta. Ya lo vamos a retomar también en otro programa, obviamente, y nos veremos la próxima. Muchísimas gracias y a seguir pensando. Hasta luego.